Ya sé que lo típico es empezar diciendo: eh, ¿Quieres aprender? a ¿Quieres ganar? Qué? Bueno, en este método que te cuento en este webinar es que es una realidad. ¿Cómo puedes eh, posicionarte mejor? ¿Cómo puedes ganar más negocio? ¿Y cómo puedes tener mejor reputación en la red social profesional de LinkedIn? Lo que te voy a contar aquí es el fruto de la experiencia de, de, de mía y del equipo de b2bpro.es. Y aquí te vamos a contar el método que usamos y venimos implementando ya desde el año 2007 en LinkedIn y personalmente desde el 88 que estoy en Marketing y Comunicación B2B. Mi nombre es juan jamengual como he dicho, y te acompaño en este webinar donde te vamos a contar ese método para hacerlo fácil, que lo entiendas y que lo puedas aplicar tú mismo. También te contaremos cuatro casos de éxito reales, no hay humo, Llevamos unos 400 o 500 ya perfiles entre empresa y profesionales gestionados desde ese 2007 que te comentaba y luego te contaré pues algunos planes que se pueden adaptar para que lo puedas hacer también más fácil tanto si eres empresa como si eres profesional. LinkedIn, no hay ninguna duda, es la red social profesional por excelencia. Todos los marketers y toda la gente que está metida en el mundo de las ventas tiene claro que es que es la única red social profesional, con lo cual eh, las estadísticas sobran. La estadística me refiero a cómo es qué red tienes que usar para posicionarte y para ganar negocio. Y además que sea fácil. Yo entiendo que estas cosas suelen ser difíciles. Entiendo que quizás al eh, entrar, el no saber, voy a intentar hacértelo fácil en este, en este tiempo que vamos a compartir este webinar. En, te voy a explicar cómo puedes ganar eh, posicionamiento, autoridad, reputación, cómo puedes captar nuevos clientes, de qué manera lo hacemos, aunque es verdad que nada es genérico, siempre lo hacemos de manera específica a cada cliente y siempre en base a una base, que es el plan de marketing o la hoja de ruta. Te ayudaré a hacerlo, aunque sea en breve, en este espacio. La idea es que hagas negocio en esta red. Para ello es importante eh, no tanto el cómo como el qué. Tienes que tener un plan estratégico, una estrategia. Quiero decir, eh, tú lo que quieres es generar clientes, eh, relaciones a largo plazo, a medio plazo, que acaben en una venta o en una relación contractual, aumentar las ventas y no perder ninguna oportunidad en esta red. Bueno, se puede hacer. Se puede hacer sin tener que usar eh, servicios de terceros, se puede hacer sin tener que gastar mucho en publicidad, se puede hacer sin tener que usar ninguna técnica agresiva ni automatismos, que eso te pueden bloquear la cuenta y es, está mal visto. Hay que hacerlo bien hecho. Y se puede hacer dedicándole 15-20 minutos al día, que es lo que nosotros dedicamos a nuestros clientes, a los que gestionamos LinkedIn. Con eso es suficiente y además LinkedIn lo ve bien, como mínimo. No vamos a, usar, no vamos a pegarnos una panzada, de, de linkedin de tres horas y luego no hacer nada también todo depende de la persistencia este gráfico que veis aquí es lo que vas a conseguir que desde el minuto uno en el que te pongas a trabajar con una buena estrategia y la táctica que aquí te cuente puedes perfectamente hacer que te vean más que te vean más que visiten tu perfil es como hacer llevar tráfico o gente a tu página web entonces el qué es importante y el cómo que te cuente también es lo que vas a conseguir eh, si empiezas a trabajar día a día desarrollar negocio y tener un perfil profesional mucho más adecuado impactante visible para qué? para llegar a tu cliente eh, vas a crear contactos de presentación interesantes eh, vas a contar cosas en la red lo que nosotros llamamos marketing de contenidos eh, no para todo el mundo no es igual insisto los marketers lo tenemos fácil la gente que habla de mindfulness los que formamos tenemos muchos aplausos incluso mucha gente que realmente quiere aprender pero si tú ya vendes un servicio que pueda parecer aburrido o que puede ser la venta de tornillos por decir algo que siempre digo o bueno eso ya es más difícil por lo que a veces eh, te voy a contar eh, qué es lo que funciona en contenidos en b2b en este webinar porque es muy fácil contar cómo se hace esto, cómo se hace aquello, ahora chat GPT, ahora el otro. Esto genera mucho hype que nosotros decimos, mucho, muchos aplausos, muchos likes y a veces frustra, ¿no? Ves todo eso, hombre, esos grandes gurús o esas grandes gurús que tienen toda esa tribu de gente que, que supongo que están un poco ociosos porque a las 12 del mediodía tienen tantos y cientos de miles y likes. Nosotros no, no vamos por esa onda. Los que trabajamos de empresa a empresa, el decisor... Quizás tiene menos espacio, menos tiempo, pero también tendrás que ser más directo en los contenidos. Te vamos a contar una estrategia de negocio de captación. Vamos a ponerte un poquito de orden, de verdad, eh, que estás seguramente, pues acabas de aterrizar con tu producto, con tu servicio, quieres darlo a conocer, has oído pues cada maestrillo con su librillo que te cuenta unas cosas, te cuenta otras... Mi consejo siempre es que mires el que habla contra quien ha empatado antes y es un símil futbolístico que tiene mucho que ver con mi trayectoria, por supuesto, porque es importante quién dice qué, en qué se basa, en qué experiencia. Y aún así, lo que aquí te cuente te va a poner un poquito de orden en lo que realmente puede servirte LinkedIn hoy. Lo cierto es que es mejor estar bien que no estar. Te cuento un poco mi trayectoria profesional, como te decía, desde el 88 estoy en marketing y comunicación, he estado alrededor de 13-14 años en dos multinacionales, llevando departamento de ventas y marketing, y en el 2009 eh, pues ingresé como director de marketing y ventas en un club de primera división aquí en España. Cuando entré, evidentemente LinkedIn lo usábamos en aquella época de una manera un tanto diferente, pero cuando entré me encontré con un problema gordo, y es que, ...después de la gran crisis de 2007-2008... ...los equipos de fútbol, incluso de primera división... ...no tenían main sponsor... ...veníamos de pues, una crisis, estábamos de hecho... ...inmersos en una gran crisis... ...lo primero que hice para intentar eh, salvar eso... ...es para un equipo humilde que siempre estaba en... ...bueno, a mitad de la tabla, para abajo... ...era conseguir ese main sponsor... ...ese sponsor que sale de la camiseta... ...que es el que al final... Eh, ...pues aporta pues no solamente dinero... ...que es parte de ello... No, ...no con ello evidentemente llenas las arcas de un club de fútbol... ...pero sí aporta algo que es eh, pues coraje, ¿no? O sea, y si hay marcas que apuestan por el equipo significa que... ...y además el efecto contagio. Si ellos están yo también quiero estar. Era crucial, estratégico conseguir un main sponsor... ...en un momento de crisis absoluta en España y en el mundo. LinkedIn me sirvió para ello. Empecé a primero determinar cuáles eran las grandes marcas... Que efectivamente estaban sponsorizando, patrocinando. Y a partir de ahí empecé a determinar quiénes eran los directores de marketing, las empresas de marketing deportivo en todo el mundo. Y empecé a trabajar. Pero el qué era lo importante: el mensaje, el cómo. ¿Cómo es fácil? Aunque cambien hoy la manera de hacer un newsletter, de contactar, es fácil, eso está chupado, es de, de primero, de básica. Es incluso pueril estar contando todo el rato los pequeños cambios. Está bien pero es una herramienta fácil de usar, no requiere tampoco de un máster. El qué es lo importante. En aquel entonces mi equipo no tenía una gran visibilidad a nivel, a nivel de mundial, pero yo tenía claro que los directores de marketing de grandes marcas que iban a sponsorizar, tenía claro lo que buscaban, es saber quién es tu target, tu cliente ideal, qué necesita. Ellos necesitaban números de audiencia. Yo no podía vender, patrocinar un equipo de primera división y pague dos millones y medio de euros por un par de temporadas. No, tenía que vender que junto al Real Mallorca jugaba el Real Madrid, el Barcelona, y lo veían cientos de miles de millones, cientos de millones de personas en todo el mundo. Y veían la camiseta de estos grandes clubs y también de este gran club que era el equipo que yo, en el cual yo estaba director de marketing. O sea, que el impacto era el mismo. Curioso, ¿verdad? Yo lo que le estaba vendiendo era... Mucho impacto a nivel mundial cuando esos cuatro partidos que jugaba con esos dos grandes equipos, el mismo impacto prácticamente a un precio muchísimo más bajo, porque era un equipo humilde, con grandeza, pero humilde. A raíz de eso, Carretera y Manta, después de un año de contacto y varios, eh, bueno, pues varias vallas, varias, varios pequeños eh, patrocinios, salió el patrocinio de dos millones y medio de euros, pero eso, ¿cómo se consiguió? ¿De la noche a la mañana? No, esto no se consigue así. Desde bueno, desde el 2013 tengo mi propia consultora, que es b2bpro.es. Nos dedicamos a marketing b2b. A marketing que hacen las empresas con las personas, con las empresas, con otras empresas, profesionales con profesionales. Que es un pelín diferente. Si tuviera que resumir en qué consiste LinkedIn, hoy te lo resumiría así. Que te vean. QT. Por eso es bueno trabajar un buen perfil y ahora te cuento cómo, trabajar unos buenos contactos y trabajar unos buenos contenidos para que te vean cómo quieres posicionarte. A mí me gusta eso cuando dicen, oye, ¿y tú cómo te posicionas? Yo no me posiciono, a mí me posiciona el cliente, el que me ve. Y eso se trata de hacerlo así. ¿no? En B2B, en general, el decisor nunca, casi nunca, se decide la primera, en el primer contacto, ni en el segundo. ...algunas estadísticas hablan del contacto 6, el 7... ...cuando digo contacto digo impacto... ...por eso tienes que tener paciencia, perseverancia, rumbo... ...un plan y no cejar en ello... ...por eso es importante tener en cuenta... ...que tienes que tener resistencia a la frustración... ...y ser capaz de ver que las acciones que vas a hacer... ...esas acciones que vas a hacer... ...van a tener un resultado a corto, medio o incluso largo plazo... ...como te ponía yo en el caso de éxito personal de esa sponsorización vendida a través de LinkedIn de casi 2 millones y medio de euros. Pues dicho esto, debería explicarte que LinkedIn es una herramienta, es una red, cuya finalidad es contactar profesionales con profesionales, empresas con empresas, profesionales con otra gente. No te tienes que coartar aunque alguien se moleste, porque has contactado o intentar contactar con alguien. ¿Y con quién contactamos? Me lo piden a menudo. ¿Con todo el mundo o solamente con los que son potenciales clientes? Veréis, LinkedIn funciona como una red neuronal. Si yo contacto con una persona, automáticamente al hacer match, al hacer contacto, o sea, ser de primer nivel que nosotros decimos, ser amigos, por decirlo de una manera sencilla, puedo tener acceso a sus amigos. Con lo cual, cuantos más contactos tenga de primer nivel, más contactos de segundo nivel. En Estados Unidos hablan de que el business se hace con contacto de segundo nivel o de tercer nivel incluso. El tercer nivel es el, que no es el que es amigo de un amigo de tu amigo, pero no es amigo de tu amigo, por decirlo de alguna manera, aunque parezca un poco, es un embrollo, pero espero que me entiendas. Con lo cual, es importante tener en cuenta esas dos cosas, que LinkedIn está hecho para contactar, para tener contacto, no hacer spam, pero sí para tener contacto, y cuantos más contactos tengas, más búsquedas tendrás, más oportunidades de llegar a quien realmente decide contratar tu servicio o tu producto. Eso tienes que tenerlo no meridianamente, sino totalmente claro. Hay una rutina, son esos cuatro pasos. La primera sería hacer un análisis. La segunda, según lo he hecho en este análisis, que ahora te ayudo a hacerlo, la segunda es trabajar el perfil como si fuera una landing page, una página de aterrizaje, tu propia web. Tienes que trabajarlo en base siempre al análisis hecho. La tercera es buscar el contacto adecuado. Y el cuarto pilar es hacer contenido referencial. Y digo referencial o referente porque la palabra de contenido de valor a mí ya me chirría demasiado. Todo el mundo hace contenido de valor o por lo menos cuenta que tiene que hacer contenido de valor. Efectivamente, contenido de valor pero no para ti ni tu ombligo, ni para tu jefe o para tu subordinado, no. Ni para tu socio, contenido de valor para tu cliente. Es a él que tiene que gustarle, esto es muy importante. Dicho esto, si la rutina va así, empecemos por el primer punto, analizar. ¿Y qué analizamos? Bueno, pues analizar cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que propones, qué tienes, qué vendes, qué ofreces al mercado, cuáles son las necesidades que cubres, o sea, exactamente qué necesita tu cliente y qué es lo que tú le aportas. Agilidad todo lo que sea, bueno, precio no, o eres barato o eres diferente, mejor siempre ser diferente, busca esa diferenciación, busca esa especialización, métete en nicho, no seas generalista, es un consejo que doy cuando hacemos mentoría en nuestra mentoría B2B.com a todas las empresas y profesionales que quieren rehacer su plan de marketing. Y así es, cuanto más foco pongas, mejor, cuanto más desenfoques, peor. Yo me acuerdo de la frase aquella de Woody Allen que decía, no sé cuál es la fórmula del éxito, pero sí cuál es la del fracaso, que es intentar contentar a todo el mundo. Pues lo mismo, foco. Por eso es importante saber qué necesita tu cliente y quién es tu cliente, quién es tu público objetivo. En este primer paso es importante esto. Esto es la base, es como el plano, es como poner el hormigón en una casa, tener claro cómo va a ser esa casa. Estoy intentando explicarte el qué, el cómo es fácil y lo voy a explicar también, pero el qué es importante. Como te decía antes en el ejemplo de, de la sponsorización del equipo de fútbol. Eh, la propuesta de valor tiene que responder a estas tres preguntas. O sea, yo podría, eh, podría, debería preguntarte yo si fuera tu cliente y te encuentro en un ascensor, el famoso elevator pitch, el discurso de ascensor de menos de un minuto, bueno, pues ¿cómo resuelves el problema si yo soy tu cliente ideal? ¿Cómo me lo resuelves? ¿Qué beneficios me estás aportando? Y, y sobre todo, ¿por qué tengo que elegirte a ti y no a tu, a tu competencia? Esas tres preguntas debes aportarlas y tenerlas muy claras, escríbelas. Porque sobre esta base, este análisis, a quién te diriges y estas tres preguntas, sobre esta base vas a construir el perfil y los mensajes y también el contenido. Es importantísimo. Bien, has hecho esa primera parte, sígueme. Vamos al perfil. ¿Cómo puedes ayudar a tu cliente tipo? Pues respondiendo a las preguntas que hemos dicho antes. O sea, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué haces? ¿Qué vendes? ¿En qué mercado? Y... ¿Cuál es la diferenciación? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros en B2Bpro.es generamos eh, clientes y posicionamiento a empresas con planes de marketing B2B y técnicas de gestión B2B en canales como LinkedIn desde el año 88. ¿Qué cuento? El dolor, generamos clientes y posicionamiento. ¿Qué cuento? En qué mercado, a empresas B2B. ¿Qué cuento? ¿Cómo lo soluciono? A través de planes de marketing y gestión de canales como LinkedIn, por ejemplo. ¿Y qué cuento? Mi diferenciación y mi fortaleza. Desde el año 88 estamos en marketing. Casi nada. Eso es lo que tú tienes que intentar comprimir en una sola frase. La gente no tiene tiempo para estar pendiendo, eh, perdiendo el tiempo, o sea, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la gente recibe miles de impactos cada día. Te explicaré cómo funcionan las, las gafas de un consumidor dentro de poquísimos minutos. Y te vas a sorprender porque en neuromarketing es así. Entonces, LinkedIn, ¿qué nos da para aportar esta información? Lo que nos da primero es la cabecera, la foto que, que nos podemos poner detrás. Lo segundo es nuestra fotografía, el titular, que es lo que aportamos? ¿Quiénes somos? ¿Directores de una empresa? Si esa es nuestra fortaleza, pongámoslo. Y no pongamos mucho texto, yo veo gente que no sé por qué razón pone un texto así de largo. Posicionamiento, qué carajo, nada. Posicionamiento lo haremos haciendo contenido y poniéndole acerca de etc. Ahí tiene que ser muy claro, yo en cuatro segundos tengo que ver en tu perfil y visto desde un móvil, tengo que saber qué necesidades me cubres, si va conmigo, qué diferenciación tienes para poder iniciar una conversación en B2B. Y eso tiene que quedar claro en la foto de carátula de atrás, en tu foto y en el acerca de en el extracto hay un apartado que es contenido fijado. Nosotros siempre cuando gestionamos un perfil, hacemos un buen contenido inicial, que sea muy buena imagen, que explique los cinco puntos, los cuatro puntos de fortaleza, de diferenciación, que es lo que hacemos, y con un link a la página web. Así de sencillo. Y lo forzamos. Luego te vas a la esquina superior derecha cuando has hecho el post, y arriba pone pues establecer fijo en el perfil. Entonces, es lo... Digámoslo así, es lo mínimo que nos deja LinkedIn para que nuestro perfil sea medianamente interesante a nivel de marketing para el que aterriza allí y que no sea de manera casual. Es importante esas tres cosas. La conexión. Ya tenemos un perfil indicado para que cuando aterrice nuestro cliente objetivo sepa qué pupa le curamos, por qué nos tendría que contratar y... ...qué diferentes, cuán diferentes somos del resto de nuestra competencia. Eso tiene que quedar claro, insisto, en esos tres sitios. El titular, la parte de atrás, la foto, el acerca de... Y resumidito, hay que seguir esa técnica de marketing político... ...que llama el 555, five five five, que es cinco frases de cinco palabras... ...cada una que entienda un niño de cinco años. Porque la gente, como vamos a ver en breve, en neuromarketing... ...el cerebro del que está viendo un vídeo o un perfil de LinkedIn... ...está saturado y es el inconsciente al cual hay que ir con lo cual vamos a trabajar eso. Una vez hemos identificado eso, hemos hecho el perfil, sabemos a quién nos dirigimos y qué mensaje le vamos a dar, tenemos que hacer conexiones. Veréis, cuando conectamos con alguien, tenemos que hacerle un pequeño escrito de por qué conectamos con alguien y no hacerlo a través de programas de automatización. Tiene que ser muy personalizado. Ahí radica la fuerza de LinkedIn. Entonces, ese mensaje no basta con poner el nombre o la Pepe, no, hay que explicar algo más. Tenemos 300 caracteres, pero es como si fueras a un networking y dieras una tarjeta de visita. Simplemente ahí que pone, ¿qué haces? Y ahí tienes mi número, no hay que vender nunca. Recuerdo siempre aquella técnica, se decía, bueno, la mejor venta es la que no se expone, es persuasiva. No hay nada mejor que vender sin querer vender. De hecho, son técnicas también persuasivas. No quiero venderte, basta decir esto para que me digas, ¿y por qué no quieres venderme? Y así podríamos hablar, pero lo haremos en otro webinar. Si quieres puedes seguirnos en linkedinpost.es, que hablamos de eso en un newsletter casi cada semana. Entonces deberemos personalizar el mensaje, escribir el motivo por el cual nos presentamos, Mira, soy Juanjo, generamos leads desde el año 88 y me gustaría estar en contacto contigo, visto que tu perfil es de esta empresa, yo estuve trabajando ahí hace muchos años y es fantástica. Un saludo, Juanjo Mengual, b2bpro.es, ahí pongo el link. Pero no le hago una llamada a la acción, digo, si quieres visitar, visita. Y ahí es donde consigues que vengan a ver tu perfil, a ver quién es, qué hace, y ahí es donde le impactaremos por primera vez, es importante ese primer impacto. Porque si no conseguimos ese primer impacto, no vuelve, casi, casi en ningún caso suele volver a ver quién es este. Porque ya se ha hecho una idea, y normalmente no muy buena, porque no le interesa, porque no ha visto nada. Y eso es un primer impacto que hay que cuidar muchísimo. Si hacemos un trabajo de contactar con un cliente potencial nuestro, cuando aterrice en nuestro perfil de empresa o profesional de LinkedIn, tiene que llevarse una buena impresión y que hay algo en este perfil para mí. Ya veremos más adelante. No hoy, mañana. Esos son los mensajes que hay que hacer. Nosotros eh, en esos mensajes siempre intentamos exponer la propuesta de valor, la diferenciación. Son mensajes de contacto. Luego hacemos un tipo de mensaje de follow-up o seguimiento a lo largo del tiempo, normalmente en un año, un año y medio. Y donde se suele vender es a los 9, diez meses, 12 meses, se suele vender muchísimo. Pero no en el primer contacto. Jamás. El primer contacto te presentas. Ese tipo de mensaje progresivo es el que te vamos a enseñar en alguno de nuestros planes que te ofreceré al final de este webinar. Entonces, con ese mensaje consigues a lo largo de todo ese tiempo que comentábamos en, en el slide de la, flechecita, de la flechita, que impactemos en el contacto, en el contenido, en un mensaje de contenido, tres o cuatro veces. En esas tres o cuatro veces de media, ya el cliente sabe si hay algo bueno, nuevo para él. Y en un momento dado podemos incluso acercarnos a solicitar una visita, si es el caso, si es potencialmente un cliente, o acercarnos a solicitar una llamada, etc. Que va bien, perfecto, que no va bien, seguimos y tan amigos, nosotros seguiremos trabajando el contenido para que, para que seamos un referente para ellos, no simplemente para hacer cualquier contenido, tiene que ser el mejor contenido. Y a eso me refiero, como veis, en esta viñeta, que a mí me encanta, se ve en neuromarketing, ¿qué es lo que ve nuestro cerebro? Nuestro cerebro ve una oferta irresistible, cosa que yo no soy partidario, porque siempre que la oferta hablamos de precio y no me gusta, como he dicho antes, dos, una marca habitual, y esto es ciencia pura, o sea, la marca habitual obedece a las células simpáticas y parasimpáticas, o sea, si, te, si lleváis barba, veréis gente con barba, si no lleváis, veréis gente que no lleva, si estáis embarazadas, veréis embarazadas por todos, entonces, desde ese punto de vista, el neuromarketing funciona igual, si ahora os preguntara qué anuncio habéis visto hoy, en vuestra red social o en vuestro periódico digital favorito, eh, os costaría decirme uno, posiblemente hayáis visto, uno, una oferta irresistible o dos, una marca que siempre usáis. Y la tercera y más importante, que es donde podemos incidir, aunque en esta marca que siempre usáis va bien para hacer técnicas de fidelización, upselling, venta cruzada y reactivación de clientes, también en LinkedIn, pero eso ya es otra historia. Tenemos poco tiempo y te lo resumo. El tercer punto de lo que ve la gafa del consumidor, que veis aquí, es algo que necesito. Y me explico, si en estos momentos tenemos sed, estamos sedientos y vemos en cualquier red social o algún periódico digital un anuncio de una bebida, nuestro cerebro inconsciente lo ve y lo pasa al consciente y se da cuenta. Por eso es importante el marketing de contenidos, hacer un buen contenido. Para un poco. Ya tenemos claro qué analizamos, qué es lo que tenemos que contar, ya tenemos claro cómo hacer más o menos un perfil, siguiendo un poco lo que hemos dicho, ya te, tiene que ser breve, que bueno, dos veces breve, no, dos veces bueno, y ya tenemos claro qué contenidos y cómo funciona el cerebro de esa persona que va a entrar en tu perfil de empresa o profesional. Insisto, eh, en mi tierra, en Mallorca, decimos siempre lo mismo, ¿eh? según el chico al juguete, o sea que, no es adaptable exactamente así para cada cual, pero más o menos, en general, debería ser así. Tiene que ir con tu estrategia, por lo cual ahí no me meto porque cada cual tiene una estrategia ya definida, aunque en general es como te estoy contando. ¿Y qué rutina deberíamos seguir para estar en la red social profesional, que además nos afecta al buscador dentro de LinkedIn, que también nos afecta en el buscador de Google? Pues esta, contactar con nuevos contactos, hacer un seguimiento con los que ya son contactos, tanto en contenido como en propuestas, ¿por qué no?, y hacer un buen contenido. Yo le llamo el top 10. Si antes has definido qué necesita, qué pupas tiene el cliente, defínelas del 1 al 10 por orden de prioridad. Esas pupas definen el contenido que tú vas a generar. Ese contenido te ayudamos a crearlo, sobre todo estratégicamente, para que sea mucho más efectivo en nuestras mentorías y en los planes que al final te voy a contar en este webinar. Es importante el qué, y fijaros que hoy cada vez la gente tiene menos tiempo y funciona el audiovisual, o sea que hay que tirar un poco hacia allí. Hay maneras fáciles de hacerlo, y en serio, la mejor manera no es a través de inteligencia artificial de momento. ¿Por qué? Porque en P2B lo que funciona es la confianza. Cualquier niño de 6 años puede escribir un artículo de tu producto o servicio y parecer que sabe. Por eso hoy, los que decidimos comprar, nos fiamos más de una cara, poder hablar en un directo y preguntar por teléfono, que sigue siendo la mejor herramienta, de momento, según McKinsey, para cerrar un trato en B2B. Por eso es importante la honestidad y el saber hacer ese contenido, y el saber difundirlo en posts, en artículos y participar. En definitiva, el contenido sigue siendo el rey, sí, pero no cualquier contenido. Y cuando digo cualquiera, de momento me estoy refiriendo a la inteligencia artificial y a emitir contenido sin sentido. Tiene que ser un contenido, si pudiera decir 20 sobre 20, diría eso. 10. Un contenido perfecto. Eh, esa es la rutina. ¿Quién es nuestro cliente? No, no necesariamente tiene que ser el CEO, el director de compras. Son perfiles muy manidos que nunca están en LinkedIn. La gente que decide de verdad que está hasta aquí de trabajo, no se pasa horas delante de LinkedIn. Pero en su equipo hay gente, que yo llamo, o nosotros llamamos los colaterales, que sí, estos sí que pueden decidir. Entonces es un trabajo de hormiguita. Yo voy conectando con las personas de ese departamento, voy haciendo un contenido. Voy a... Ese es el trabajo, esa es la rutina. Es una tarea en nuestra agenda. Esos 15, 20 minutos, si, si me apuras, media hora o una hora incluyendo el contenido, debería ser, es hoy, la punta de lanza del de posicionamiento, la reputación y el negocio de tu empresa, de tú como profesional, de tu negocio, de tu business. Conectar, conectar y conectar y contenido relevante. Y mover ese contenido en grupos, que esa es otra historia, estar presente en ellos e incluso, que nos ha dado mucho éxito con nuestros clientes, crea tú un propio grupo. ¿Para qué? Para ser tú el referente que domine el contenido, para la gente que tú quieras que se añada al grupo. Pero eso también... Te lo contamos en nuestras mentorías o en nuestros planes, que más adelante te, te voy a explicar. Y ya voy a la tercera parte, que son los casos de éxito. Te voy a contar tres casos de éxito que para mí, evidentemente, no doy nombre y apellidos. Hago un pequeño giro porque nosotros tratamos a nuestros clientes con absoluta confidencialidad. Por desgracia, no podemos decir que manejamos las redes de un CEO, de un director general o de determinadas empresas porque no sé por qué, pero no está como bien visto que es que LinkedIn me lo lleva Juanjo o me lo lleva B2B Pro o me lo lleva una agencia o me lo lleva un tercero. Fijaros si es potente LinkedIn. Parece que estamos detrás, pero detrás el decisor no siempre está. Por eso es importante que LinkedIn sea una punta de lanza para empezar y luego sacarlo a un teléfono, a una videocall, a un zoom, lo que queráis hacer un seguimiento de esos leads o esos prospectos, si queréis. El primer caso de éxito es una consultora que vendía activos inmobiliarios hace ya cinco años... ...que vendía, entre esos activos inmobiliarios de altísimo valor, vendía pues, instalaciones hoteleras. ¿Qué hicimos? Bueno, definir quién era el cliente. El, su cliente estaba precisamente en países eh, pues, de germanohablantes, germano Alemania, Suiza y Austria, básicamente... Y definimos quién podía tener acceso a un posible comprador de un hotel de 80 millones de euros. Evidentemente, a lo largo, ¿y qué es lo que le picaba a esa persona? Bueno, pues eran CEOs de grandes eh, empresas inmobiliarias, fondos de inversión, family office, directores generales de grandes empresas, gente que definíamos y buscábamos que eran potencialmente inversores. ¿Y qué quería esa gente? Pues invertir. ¿Qué resultados le dábamos? Pues los resultados de una zona concreta de España que podíamos dar oficiales sobre el crecimiento turístico, sobre el crecimiento de un activo inmobiliario, datos pasados en organismos públicos y de solvencia, y definir qué rollo, qué retorno de inversión podría tener. Y además definir un catálogo ciego, se llama así en términos inmobiliarios, donde no pones qué, dónde, está, dónde está situado, pero sí pones características de cada activo. Es un hotel de 300 plazas, de 60 plazas, frente al mar, en zona costera, bueno, algunas pistas sin fotos. Y en ese catálogo ciego, que nos estuvimos trabajando bien diseñado, fue un poco la punta de lanza a la hora de contactar con las personas que he dicho anteriormente. ¿Cuáles fueron los resultados de ese trabajo minucioso en el cual se estudió muchísimo el mensaje, se estudió muchísimo los mensajes de seguimiento, muchísimo el diseño del catálogo y muchísimo el perfil al cual nosotros queríamos enamorar, los resultados fueron simplemente la venta de activos por valor de esos 80 millones de euros, inicialmente con ese activo de hotelero, también 40.000 impactos, 174 conversaciones de alto valor, que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, 845 descargas después de 12 meses de ese catálogo de activos y 4.500 contactos de alto valor. ¿Qué vale eso para poder luego seguir contactando a lo largo del tiempo? Eso vale oro, porque luego salen nuevos activos, y es un momento en el cual nosotros conectamos y vendemos, además. El segundo caso de éxito era una empresa que distribuía, distribuía un producto de alimentación gourmet en, en, a nivel internacional y a nivel nacional. Es un producto que se vendía para grandes corporaciones de, de regalo para otras empresas, para que lo regalaran a sus mejores clientes o para que lo dieran a sus empleados. ¿Qué hicimos? Pues definir quién, defin quién decidía eso. Las compras en este tipo de productos se solían hacer en septiembre, octubre, que es cuando hay presupuesto para Navidad sobre todo, pero nosotros trabajamos desde antes, desde enero. Definimos quiénes eran, contactamos inicialmente y luego les ofrecíamos un catálogo en septiembre, octubre para ese tipo de... De, de clientes. Resultado, 3.500 contactos de alto valor, 15 clientes nuevos conseguidos, 53.000 en impacto, 345 conversaciones que a lo largo del siguiente año y al siguiente se podían retomar y un 30% de aumento en las ventas en los primeros seis meses, 40% en el último semestre que es donde se, efectu, se efectuaban las ventas. Y ya el tercer último caso de éxito antes de entrar en materia porque queremos hacerte nuestra mejor oferta para acompañarte, para que lo hagas tú, para que lo hagamos conjuntamente o bien para que te lo hagamos hacer estrategias que lleven a estos resultados. El tercer caso era una empresa tecnológica de telecomunicaciones de un sector muy concreto, el, el de sanidad, el de salud, hospitales, y con este trabajo que hicimos, similar al que te acabo de contar, definir quién eran los mensajes, el momento en el cual se enviaban mensajes, crecer en contactos colaterales, pues conseguimos unos resultados ...pues prácticamente similares a los tres casos de éxito que les estoy contando... ...y estos son verídicos... ...cuatro grandes clientes, tres centros hospitalarios y una cadena... ...1.200 contactos de alto valor... ...145 conversaciones en un año y 23.000 impactos al cliente objetivo... ...y eso a base de rutina, a base de trabajar... ...en este webinar que te cuento y que ya estoy finalizando... ...es lo que quiero contarte... ...por eso te voy a contar un poco en qué consiste esos planes que conseguirán precisamente que puedas llevarlo a cabo con tu empresa o tú como profesional. Y espero que lo que aquí te cuente encuentres en todas estas posibilidades pues algo que se adapte para que posiciones y además de una manera fácil puedas perfectamente generar negocio, posicionamiento, reputación en esta red social profesional que es LinkedIn. Yo le llamo las páginas amarillas del siglo XXI. Hay que estar... Pero bien, ¿y lo importante es el qué? El cómo también. Te lo contamos todo. Hay diversas opciones en los planes, aunque lo que aquí te cuente va a ser la que más creo que te puede, eh, se puede adaptar a ti. Como ves, en toda esta multitud de planes que puedes consultar en b2bpro.es barra planes, pues verás que lo puedes hacer por tu cuenta y riesgo, te formamos, ves los vídeos, las plantillas, luego los revisamos luego puedes hacerlo conjuntamente, nosotros lo hacemos contigo de manera grupal o de manera personal o luego te lo podemos hacer, te podemos gestionar tus perfiles profesionales o de empresa. En, en esta amalgama de características de producto verás que tú puedes elegir si lo quieres rápido, efectivo, personalizado, fácil e incluso adaptado a tu precio. Según lo que veas en esta tabla, pues elegirás un poco el plan ...que permitirá eh, posicionarte y generar clientes en LinkedIn... ...y hacer una ruta B2B para que tu empresa o tú como consultor... ...o como profesional te puedas destacar y lanzar tu proyecto... ...de manera eh, elegante y además a largo plazo en marketing B2B. Hay estos planes, pero el que en estos momentos creo que más te conviene... Por, ...porque hemos hecho muchas pruebas con ellos... ...es la mentoría de LinkedIn for Business... Veréis, LinkedIn for Business era una formación donde acababa, por supuesto, en una pequeña revisión, una formación total de qué es todo el conocimiento, los atajos para que de una manera ciertamente rápida, pero caía gran parte del peso en ti. En estos momentos hemos agrupado para hacerlo mucho más asequible todo lo que es precisamente la mentoría LinkedIn for Business. Para hacerlo grupal vamos a aceptar esas 10 personas que vengan en esta mentoría y les vamos a gestionar su LinkedIn y les vamos a acompañar grupalmente en persona conmigo en todo el proceso, en crear el plan de marketing, en crear precisamente B2B y en gestionar según tu eh, empresa lo que es eh, tu plan dentro de la red social profesional. ¿En qué consiste esta mentoría? Pues consiste en Paso a paso en un grupo cerrado, como he dicho, de 10 personas que no van a coincidir en sectores, incluso en países, posiblemente sí, pero hay de todo, donde os voy a acompañar cara a cara y os voy a atajar con todos los tips y hacks, partiendo de la base, haciendo a cada uno de vosotros enseñándoos un poco la ruta de manera externa. ...es muy enriquecedor porque entre estos 10 que durante estos tres meses... ...vamos a acompañarnos para lanzar todo nuestro proyecto en plan de marketing... ...en B2B a través de LinkedIn también y otros canales, siempre surgen temas... ...pues hay muchas sinergias y además eh, hay deberes, paso a paso, hay actividades... ...y cuenta además con el soporte total, permanente a través de un grupo de WhatsApp... ...y de dudas que podamos plantearnos. Hay una reunión semanal cara a cara entre todos donde yo os voy a ir dando las pautas y donde vamos a ir creciendo y también hay pequeñas reuniones individuales donde se va eh, hablando de cosas eh, porque algunos adelantan, algunos van un poco atrasados o algunos van eh, con algún aspecto diferenciador que lo eliminamos de cuajo un poco más separado. En esta mentoría durante tres meses saldrás con todo ese plan y que, sabrás qué hacer, qué contar, cómo usar la herramienta para posicionarte y hacer negocio en LinkedIn. Es un espacio solo para 10 personas y me vas a preguntar, ¿qué puede costar esto? Bueno, en B2B Pro .es, como te he dicho antes, en los planes puedes ver el precio de todos nuestros servicios. No te voy a engañar. En este caso lo hemos adaptado totalmente para que pueda ser asequible y además efectivo con acompañamiento. No solamente es un curso, te acompañamos y lo hacemos contigo, grupalmente con 10 personas ...y tiene un precio de 777 euros, es un, número, es un número mágico... ...ya que estamos usando números psicológicos he dicho, pues yo también voy a hacerlo... ...lo bueno es que lo puedes pagar en tres plazos, en esos tres meses... ...y lo bueno es que tenemos, lo malo es que tenemos diez plazas... ...y el, mi tiempo o el tiempo de los compañeros de B2B Pro es escaso... ...por lo que si estás interesado, clica, hablamos, si tienes dudas dale al WhatsApp concertamos y te reservamos ese espacio porque estamos haciendo grupos y cada vez entra uno o lo reservamos. Cada mes intentaremos sacar un grupo adelante dependiendo del tiempo que tengamos que es escaso. Eh, en esta mentoría de LinkedIn for Business, eh, podemos hablarlo si quieres por WhatsApp, vamos a hacer tu caso personalizado. ¿Nos vemos dentro? Dale a clic. Métete dentro y si quieres consultame alguna duda que tengas en referencia a esta mentoría. Te acompañamos, lo hacemos contigo, te damos soporte total, te damos actualización total durante estos tres meses para lanzar tu proyecto Marketing B2B y dentro de él con la gestión profesional rápida y efectiva usando el canal de LinkedIn. Que de eso se trata. Nos vemos dentro. Pues nada, hasta entonces. Un saludo y, y revisa todo lo que te he contado. Espero que te sirva. Estoy seguro que si te pones te servirá. Ahora, mucha venta. Hasta luego. Chao.